Bueno, pues buenas tardes eh, a la primera sesión del ciclo de debate de una mirada hacia la izquierda que hemos organizado entre eh, Izquierda Unida Córdoba Centro o Distrito Centro y la Asociación Aletería. Eh, en esta ocasión eh, vamos a, a tratar el tema, eh, un tema económico, eh, en torno al, al mercado y eh, su papel en una posible y necesaria eh, sociedad comunista y el papel de la planificación, que, que, es lo que, que es lo que debe imponerse, cuál es el papel de, de, cada, de cada uno de estos, de estos elementos. Eh, si el mercado y la economía del capital hoy es la planificación, la economía propia del trabajo, es la, la pregunta de la, de la sesión. Eh, bueno, pues va a introducir eh, Francisco Almanza y después pues abrimos un espacio de debate que es lo que, de lo que se trata. Pues, adelante. Buenas tardes. Ya ha hecho la presentación Rosa María, pues vamos a pasar... ...directamente al tema... ...que como ha dicho... ...es si el mercado es la economía del capital... ...es la planificación... ...la economía propia del trabajo... la pregunta... ...bueno... ...yo creo que es importante empezar... ...en primer lugar por dar... ...lo que yo considero una definición... ...de lo que es la economía... ...y desde mi punto de vista... ...solamente hay una economía... ...que es la economía de la vida... Este sé que es una postura un poco aparentemente radical, pero mmm, si analizamos con objetividad, si analizamos con objetividad los procesos históricos y el proceso que estamos viviendo, que estamos viviendo actualmente, nos daremos cuenta que, que no hay diferentes economías unas de otras y que cada economía soluciona los problemas en función de su contexto. No la economía siempre ha estado dominada por fuerzas externas a la misma. Ejemplo, la economía esclavista no es propio de la economía de la vida el que seres humanos sean instrumentos de otro ser humano para resolver problemas que no son propios, sino problemas de otros. La economía feudal tiene las mismas características. Todas las economías han estado subordinadas a intereses que han sido extraeconómicos. Por eso mmm, conviene pensar la economía desde una referencia que sea más universal, que es lo que yo llamo economía del trabajo o economía de la vida. La economía es algo parecido a lo que yo llamaba muchas veces salud. La salud no es una salud medieval, no hay una salud esclavista, ni hay una salud capitalista, hay una salud. Y si los medios, los recursos que tenemos para actuar sobre esa salud no son los adecuados por nuestra ignorancia, por el... Poco desarrollo ¿no? de, lo, de, la, de la ciencia y de los instrumentos necesarios, pues es una deficiencia, pero no es una instrumentalización de la salud, no sé si me explico. La salud no se le está instrumentalizando, simplemente hay un déficit de conocimiento y de, y de instrumentos y de técnicas suficientes para actuar sobre ella y de autoconocimiento del propio hombre de su salud. Por lo tanto, y a la economía, desde el punto de vista que le, le sucede, exactamente igual. No hay una economía de diferentes fases, sino instrumentalizaciones diferentes de la economía de la vida, siempre contando desde la base del insuficiente conocimiento que el, el ser humano tiene de sus propias actividades. Conforme históricamente va conociendo la naturaleza de su propia actividad, pues va habiendo y va comprendiendo que lo que se hacía era fruto del arroz o de la dominación o de la instrumentalización o del poder externo a la, a, al propio proceso entonces yo defino, para empezar, la economía del trabajo o la economía de la vida como, voy a leer más fácil, es el trabajo, la economía, es el trabajo social y personal cuyo fin es la restitución en cantidad, calidad y diversidad ...de aquello que se desgasta y es inherente... ...a la recreación universal de la vida... ...lo voy a repetir, porque hay muchas cosas, ¿no?... ...lo importante es que la economía es trabajo... ...trabajo social y personal, evidentemente... ...cuyo fin es la restitución... ...quedémonos con esta palabra, restitución... ...en cantidad, calidad y diversidad... ...de aquello que se desgasta y es inherente... ...que es aquello que se y es inherente a la recreación universal de la vida... ...digo universal, o sea, ya hemos tomado conciencia de que si no permitimos... ...la recreación de la vida natural, no estamos en una buena economía... ...por lo tanto es una recreación universal, la de la vida social... ...la de la vida personal y la de la vida natural... ...si una economía no tiene ese objetivo, no es la, la, la economía de la vida... ...la economía del trabajo, porque la naturaleza, el ser humano personal y la, y la sociedad global... Es un trabajo colectivo, personal y de la propia naturaleza. Por lo tanto, reduciendo todo trabajo, la perspectiva que tenemos es otra diferente ya. ¿Mm? Cuando digo cuyo fin es la restitución, estoy hablando ya de producción y de distribución. Porque si algo se desgasta y ese desgaste se llama consumo, el restituir eso es producirlo, reproducirlo y distribuirlo. Por lo tanto, la definición clásica del marxismo, ¿no?, de que la economía es la producción, distribución de, de, del trabajo, todo esto está también incluida ahí, en los términos restitución y desgaste, consumo, producción y distribución, dicho en otro lenguaje, pero adaptado a este caso. Entonces, si, esta, si esta, este, este fuese, ¿no?, la, el concepto de economía, de economía del trabajo, ¿Qué es la economía de, de mercado? Primeramente nos tendríamos que preguntar ¿Qué es el mercado? Para responder ¿Qué es una economía de mercado? El mercado siempre ha sido una forma de relación entre economías externas Entre ellas Empieza así, hace poco nos mandaron WhatsApp, ¿no? ¿No? ¿Qué era un whatsapp ¿No? Twitter, ¿no? Un Twitter, un, un tweet Sí, algo ¿no? sí. ...diciendo que qué barbaridad, ¿no?, el tema... Pues ...el mercado, entienden, no, no tiene nada que ver, entienden, no, con todo esto... ...porque el mercado ha habido antes, Hicida, Braudel, un... un historiador de la Escuela de los Anales francesa, de izquierda, comunista... ...claro, el mercado ha habido siempre, ¿no?, la cuestión no es que no haya habido mercado... ...sino qué función tenía el mercado dentro de un modo de producción determinado... Prácticamente, la mayor parte de la historia de su función era mínima, a partir del siglo XIV-XV empieza a tener ya una función muy importante, pero hasta tanto no. Y por otra parte, el mercado, si lo pensamos, siempre es la relación entre economías externas a sí mismas, empieza así. Y entonces, cuando nosotros estamos en una economía de mercado, la relación que hay entre uno… Una economía que puede ser la doméstica... ...la de esta empresa, la de la otra empresa... ...la de este, este, este país con aquel... ...siempre son economías que están externalizadas... ...son externas... ...no forman parte de una integración unitaria... ...en relación a un fin económico único... ...eso lo vemos desde la familia a la empresa... ...ahí sí hay una economía integrada... ...que no, está externo, no es externa, no la relación no es externa... ...entre las partes de dicha economía... ...pero en el mercado continuamente... Para su desarrollo tiene que externalizar la economía del trabajo. ¿Eh? Ese es el problema que tenemos, que decimos que el mercado integra y no integra. Integra a la vez que desintegra. ¿Por qué? Porque las relaciones económicas propias del trabajo, las relaciones económicas propias de una economía de la vida, las compartimentan. Y al compartimentarlas externaliza las relaciones y las convierte, claro, en el capitalismo la convierte en pura mercancía. ¿no? Toda la economía del trabajo está dominada por la economía, por la externalización de la economía. Entonces, este es un fenómeno, la pregunta es un fenómeno económico, propiamente dicho. Porque esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Si la economía propia de lo que llamamos vida o del trabajo. No puede ser externalizada. Tiene sus externalizaciones como espacio de posibilidades propias, no como competencia entre partes de la economía, que es otra cuestión. Entonces, si esto se, se produce, esta externalización permanente de las relaciones económicas, ese es un factor económico o extraeconómico, es lo que es la pregunta. Pues. ...desde el punto de vista de la definición de la economía del trabajo de la vida... ...tendría que ser un factor extraeconómico... ...pero que este factor extraeconómico de la economía... ...se ha dado siempre... ...en este caso se da de una manera... ...en la economía esclavista se da de otra... ...en la economía federal se da de otro... ...en cada momento esa... ...esa externalización... ...que quiere decir a su vez... ...esa limitación... ...de la economía del trabajo que se unifique y realice un trabajo común, que se comprenda, digamos, todas las partes en relación a un fin común, se ha dado siempre. En este caso se da de una manera muy subgénero. En el feudalismo se daba a través del poder militar y político. El poder militar político era el que tenía compartimentado, el que tenía externalizado a la propia economía en la época romana el esclavismo de, de, con su política también militar y todo eso también externalizaba ¿no? los procesos económicos tampoco eran conscientes pero aquí ya ha cambiado la cosa aquí esa externalización viene de otra manera sigue siendo una imposición inter, externa perdón, al pro, a los propios procesos económicos por eso están externalizados entonces aquí nos, vamos a remitirnos a otro problema siempre que se habla de, del mercado se habla de economía libre de mercado y siempre que se habla de planificación se llama centralización totalitarismo, economía cerrada vamos a ver lo cerrado, eso es una de las cosas que nosotros debatimos mucho lo que está cerrado ¿no? un sistema cerrado no es aquel que es, es autónomo en sí mismo sino aquel que no puede limitarse a sí mismo cerrado es aquel que compite Siempre que un sistema un orden social se le cierra, o sea, un imperialismo actúa sobre, sobre otro otro orden social que no es el suyo, lo que hace es hacer competir a las partes. Entonces, ese sistema está cerrado y el otro es el que cierra. Que los dos pueden ser cerrados. Lo que pasa es que uno tiene más poder militar o lo que sea que el otro. pero ...un sistema cerrado... ...y esto es importantísimo para la economía... ...porque continuamente estamos hablando de, de, de la economía libre... Eh, ...la economía de mercado no es libre... ...la economía de mercado es una economía cerrada... ...porque tiene que competir todas sus partes... ...entre ellas... ...para obtener eh, un beneficio particular... ...que después tiene que surgir un Estado... ...y no tiene más remedio... ...para hacer una poca distribución... ...en los, los súbditos o los ciudadanos de su país... ...porque si solo es de otro país... ...ya sabemos lo que ocurre... ...entonces, economía cerrada del mercado. Economía abierta, aquella que se regula por sí misma, aquella que genera sus propias posibilidades. Cuando una economía, igual que un ser humano, puede desarrollar sus propias posibilidades, es un ser humano abierto. Cuando no puede desarrollar sus propias posibilidades, es que algo le cierra, algo se le impone que no es propio de ese ser humano, de ese sistema, de ese orden social o de ese orden económico. Si hay algo que dispara, ¿no? Entonces, tenemos que economía de planificación sería una economía que genera sus propias posibilidades de futuro, para eso planificamos, para que las partes no compitan, para que sea una economía que aborde todas las perspectivas de realización de la vida y de su integración y que no compitan entre partes porque eso sería que unas partes se impondrían sobre la otra. Entonces las decisiones ya no serían económicas, porque ahora vamos a entrar en otro plano. ¿Qué sería una decisión económica? Aquella que está inscrita en lo que hemos dicho que es la, la economía. Yo tomo una decisión económica si directa o indirectamente está en función de la afirmación de esta economía del trabajo, en su restitución, en su, en su consumo en sus medios, sus fines en sus instrumentos en su calidad calidad, digamos, de la fuerza de trabajo todo eso son decisiones económicas pero cuando una decisión es extraeconómica y actúa sobre la economía ya no es una decisión económica claro aquí he traído este libro no sé si lo conocéis, de Sun Tzu. Sun Sun Sun, ¿no? Eh, pues un estudioso ¿no? de la guerra chino ...que lo cogen y, y la revista Expansión, revista económica, ¿no? eh, muy vinculada ¿no? también al capital... ...lo toma como modelo, ¿eh? entonces es el arte de la guerra... ...y es que efectivamente, es que actúa exactamente igual que la guerra... ...y aquí hace recomendaciones a los ejecutivos... ...voy a leer unas cuantas para, para que nos demos cuenta ¿no? de, de que es una economía... ...que sería una economía de guerra... ...por decirlo así... ...aquí hace... ...el autor dice... ...en el punto 3... es una cuestión de vida o muerte... ...está el chino... ¿no? ...que conduce a la seguridad o a la ruina... ...eso... ...es la guerra... ¿Mm? Es que no, la guerra he el sí es lo que dice el autor ¿no? el autor dice, es una cuestión de vida o muerte un camino que conduce a la seguridad o a la ruina, ¿No? la guerra tiene que estar regido por el Estado y hace el comentario que ya hacen ¿no? los, los que publican el libro dice, de permanecer en el mercado o desaparecer barrido por nuestros competidores esta es esencia ¿no? de lo que es la economía de mercado ¿Eh? o nosotros o ellos bien ese es un.. Dice, hay que, hay que conocer los puntos débiles de la competencia y atacarles allí precisamente. ¿Qué diferencia hay entre eso ¿no? y lo que hace un general un estratego en la guerra? Ninguna. <ríe> Absolutamente ninguna. Esto no es economía. Desde el punto de vista, esto no es economía. Esto es otra cosa. Eso es lo que hay que decir. Desentrañar, ¿qué es? La 48. A la hora de introducir un nuevo producto, una eficaz herramienta de marketing, será regalar, regalar. ¿eh? Algo con él, sacrifica algo de lo que el enemigo pueda apoderarse ...a modo de cebo para incitar al consumidor final a adquirir un producto. <risa> o sea, no sé cómo llamarle, Yo, aparte de que es una, ¿no? una inmoralidad tremenda, ¿no? que también por lo visto forma parte de la economía... ¿no? ...y de una naturaleza práctica de la misma, de crear riqueza. Otra. Dice, una manera de reducir la fuerza de la competencia es entreteniéndola con pequeños problemas o noticias falsas que la distraigan. Eso, en la bolsa, cómo funciona, ¿no? No, imponga, no expongas imprudentemente tus planes y colócate en una posición en la que puedas reaccionar con presteza a cualquier represalia de la competencia. Ahora, a cuento de esto me viene ya aquí lo que también quería hablar, ¿no? Sobre lo que le he llamado ciencia económica del capitalismo. Fijaos bien que dice, ¿eh? no expongas tus planes, ¿eh? que puedes reaccionar ¿eh? para que puedas racionar ¿eh? con presteza a cualquier represalia. Una actitud particularmente pacífica por parte de nuestros competidores podría indicar que se quieren acercar a nosotros en vistas a una alianza, pero también podría tratarse de una trampa. El comentador clásico Cao Cao decía que cuando los emisarios vienen con palabras humildes, envías pie y encontrarás que el enemigo está haciendo preparaciones para el ataque. No hay que subestimar nunca a la competencia. La compañía más pequeña puede crecer y derrancarnos en poco tiempo si no estamos atentos a sus movimientos. Todo un tratado de guerra, ¿no? ¿Ven? Esto no es economía. Esto no es una economía, esto es otra cosa. Esto es lo que siempre ha imperado a lo largo de toda la historia, que es una fuerza externa sobre la economía, ¿eh? que... ...la instrumentaliza en función de unos fines... ...que es adquirir más poder... en una palabra, no es otra cosa... ...entonces, si esto es así... ...la ciencia económica... Del, ...que tenemos hoy en día vigente... ¿no? ...y hace ya tiempo que está vigente... ...tiene un problema... ...tiene un problema, porque uno no puede conocer... ...una ciencia tiene que conocer... ...la esencia de su objeto... ...si no conoce la esencia del sujeto, ¿qué conoce? ...nada... ...pero, ¿qué puede conocer una ciencia así? ...si el sujeto esconde sus planes... ¿Me explico? Toda empresa tiene que esconder sus proyectos para que cuando salga la competencia, eh, pues tenga sorpresa los demás competidores, porque de lo contrario, imaginamos que en un momento dado todo el mundo pone sus proyectos lo que va a hacer, ¿no? Así, a la luz, inmediatamente todos los cambian. Proyecto del proyecto de los otros, todos los cambian y si se pone otro valor de luz, vuelven a cambiar y entonces resulta que la economía no funcionaría de esa manera para que funcione, tienes que tener ocultos tus propios proyectos, ¿no? pero cómo es posible una economía y una ciencia que pueda, digamos averiguar aquello que entienden ¿no? es un secreto, y además que lo legitima como secreto, ¿para cómo? porque resulta que lo que hacen los economistas es legitimar eso, son decisiones aquí lo tenemos, ¿Eh? y cualquier ...escuela o corriente económica legitima el secreto de la decisión a tomar... ...por lo tanto es una ciencia que no se entiende... ...por una parte la economía tiene que hacer predicciones... ...bueno hemos visto que las predicciones de la economía nunca salen... ...¿por qué? porque no es una ciencia... ...sencillamente lo principal que es la autoconciencia del sujeto económico... ...que no es el empresario, que sería el trabajador... ¿eh? ...con un plan concreto, determinado, de realización... ...pues claro, ¿a qué va?, ¿qué hace?, ¿cuál es la motivación última?, incrementar su poder económico... ...¿no?, ¿pero es incrementar su poder económico lo que realmente se busca en el fondo?... ...o incrementar su poder sobre lo económico, sobre la economía, que es un matiz muy importante... ...se dice, vamos a aumentar nuestro poder económico, ¿no?, vuestro poder sobre la economía, que no es lo mismo... Entonces, todo, todo todo, el proceso de la economía de mercado es un incrementar el poder sobre la economía. Claro, eso tiene como subproducto efectos económicos, no cabe duda, porque la economía se ha convertido en el eje determinante de la adquisición de poder. Por lo tanto, tiene que haber crecimientos económicos, pero claro, totalmente distorsionados, totalmente competitivos, por lo tanto, no podemos excluir... Eso ha sí, o... sido sí, bueno, ¿eh? No, no podemos excluir lo que es la guerra permanente, porque claro, cuando se nos dice, eh, estamos ahora mismo ¿no? en paz no sé cuántas cosas, no, no, no estamos en paz. La economía se llama global, estamos en guerra en Siria, esta, esta economía está en guerra en Siria, está en guerra en Libia, está en guerra en tal sitio, está en guerra en tal, porque... Porque esas guerras tienen nada más que un objetivo, adquirir poder sobre la economía, poder de disponibilidad, poder de disponibilidad. Ese es otro, otro punto que también me gustaría tratar. El poder sobre la economía, que tenían otro, otras situaciones históricas, ¿no? el feudalismo, era el poder sobre la tierra, fundamentalmente. Al tener el poder sobre la tierra, pues tenían poder, digamos, sobre los trabajadores de la tierra, obviamente, ¿no?, Ahora no, ese poder no, se trata, no está centralizado o determinado por un poder cualitativo, sino por un poder abstracto, que es el lo, lo financiero, el dinero, porque da un poder de disponibilidad universal. Yo, con esto, puedo adquirir cualquier cosa y tener poder sobre cualquier cosa. Cuando tengo una casa o tengo una tierra, pues estoy más limitado en el orden a adquirir más cosas por lo tanto este poder que se impone sobre la economía de la vida que yo llamo, es un poder abstracto, un poder indeterminado que se llama finanza, dinero, todo esto y entonces cuando criticamos, cuando se critica desde dentro del sistema a la financiera y todas estas cosas es que es el poder propio del capital ¿cómo se va a criticar algo que es precisamente, que surge de aquí y se mantiene por eso? ¿qué queremos un capitalismo sin finanzas, sin dinero eso es un absurdo. Todo eso es precisamente la base de lo que llamamos economía de mercado. Entonces, esta economía de mercado, y como he dicho, el mercado es la relación entre economías externas y sigue siéndolo porque mi economía de mi casa no es la economía del que me vende el producto. Tenemos dos fines opuestos. Entonces toda la economía, toda la ciencia económica se basa sobre una interpretación o un supuesto de lo que va a pasar o de las decisiones que van a tomar ciertos señores que tienen poder económico. Sobre otra cosa no se basa. ¿Mm? Y sobre experiencias anteriores que siempre se modifican, si no, no vendrían crisis. ¿Qué pasa? Porque pues esta economía no se ajusta, yo parto siempre y lo repito, de los ritmos propios de la vida natural, social y personal. Como esta, esta, esta economía no se atiene a esos ritmos, no se puede, porque lo que se atiene es a competir para adquirir poder y disponibilidad sobre la economía. ¿Qué, qué sucede? porque que los ritmos naturales, tanto personales como sociales, como, como, como sociales y naturales, perdón, pues no se unifican, sino que se alteran, vienen a ritmias permanentes, precisamente porque no actuamos conforme a los ritmos propios que hemos dicho, de re. ...restauración del gasto, del consumo... Eh, ...no se dan, entonces viene las arritmias... ...y eso se llama crisis... ...no controlamos... ...los ritmos y los unificamos... ...cuando tenemos una empresa... ...pues estamos al tanto de lo que entra, de lo que sale... ...de los ritmos de producción de aquí... ...los ritmos de distribución, todo ese, ese conjunto de ritmos... ...los unificamos, eso es un plan... ...eso es un plan... ...cuando salimos fuera resulta que dentro... ...defiendes en tu empresa lo que es un plan... ...y fuera, ya no... ...ya, ya, no, ya viene la guerra... Entonces, vemos la contradicción tan fragante entre la economía que llamamos microeconomía y la macroeconomía, la macroeconomía es guerra, la de esto también es guerra por otra cosa, pero no es precisamente porque se alteren los ritmos de producción, distribución, cambio, decisión, gestión, todo eso está muy integrado, pues claro, mmm, se alteran el ritmo y las crisis estarán garantizadas y para evitar la crisis interna pues llevamos la crisis externa o sea, predicamos la guerra o llevamos a cabo ¿no? campañas como las que nos dice este libro respecto a los competidores posibles que puede haber fuera, corrupción, compra de voluntades eh, eh, golpes de Estado, quitar gobierno todo eso forma parte de la economía de mercado ¿por qué? porque es una economía eh, que no es la verdadera economía de la vida ¿Qué sería una economía que nosotros decimos aquí de, de socialista, comunista? Bueno, pues una economía ya, había que empezar a trabajar sobre una economía de la vida, del trabajo, de las leyes propias del trabajo. No hay ciencia sobre eso. Se empezó de una manera muy rudimentaria con el marxismo. Se empezó, pero no se ha acabado. <ríe> no se ha acabado. Entonces, si no nos centramos en ese punto, lo que se llama izquierda, de desarrollar una economía propia, no mejorar esto, esto ni que lo mejore. Ya llevamos desde, eh, ya que hacían alusión a la escuela de los anales, francesa, ¿no?, que estudia la economía de, del renacimiento cuando empezó el capitalismo, pues hay uno de ellos, que es Pierre Vilar, que cita y dice que la economía financiera empezó, lo que se llama un poco empezó aquí rudimentariamente en España, precisamente con esto de la traída del oro de América, ¿no? pero bueno, fracasó rápidamente. Y empezó en el año 1500 y algo, ¿no? poco eso, o sea, que ya llevamos, ¿eh? ya llevamos tiempo, ¿no? el tiempo no tratando de conjurar las crisis, y las crisis no hay manera de conjurarlas, eso lo sabemos, y más, se pregunta otra. Aquí venía yo con uno, no lo traído, Precisamente eso no lo tengo. ...sobre que se va otra crisis... ...continuamente nos no suscitan esperanzas... ...porque ya esto eh, somos más racionales... Es ...imposible, porque el sujeto... ...que determina las decisiones económicas... ...tiene todo el derecho del mundo a ocultarlas... ...por lo tanto no hay ciencia... ...de aquello que está oculto... ...todos sabemos que toda ciencia va... ...precisamente a... a lo fundamental, que es... ...aquellas formas, partes o elementos... O ...estructuras, ...que son condiciones de las otras... Si yo no conozco aquello que es condición de otra cosa, pues no conozco nada. Pero si resulta que aquí el sujeto económico, que es el que tiene el poder de disponibilidad sobre los medios de producción y en la economía, reserva sus planes y tiene todo el derecho, porque está legitimado para eso desde el punto de vista político y económico, eh, reserva todo eso, pues ¿qué ciencia puede hacer uno? Ninguna. Lo que se hace es, en el fondo, una legitimación, una apología de, de, del sistema. Pero una no ciencia, para más cálculos matemáticos que se pongan. Y es tanto esto, que también es muy, muy característico de lo que estoy diciendo, el hecho de que eh, dos pensadores, uno, von Neumann y Morgenstein, que crearon lo que se llama teoría de juego, que sirve principalmente para la guerra, pues se está aplicando uno para la economía de mercado. Si es que son lo mismo, ¿no? Un juego de ajedrez, sabemos que es todo nada, ¿no? A no ser que quede en tabla. Exactamente igual. La teoría de juego se aplica en el ajedrez, se aplica en la guerra, se aplica en la economía. Porque el objetivo es que el competidor quede anulado. O me lo absorbo, lo colonizo, que es lo que se suele hacer normalmente, ¿no? Mejor es colonizarlo que no destruirlo. Entonces, la política de decisiones sobre lo que llamamos económica, que se basa en esto, es una decisión imperialista porque lo que se hace es colonizar una forma económica en relación a otra. Esos son los puntos de vista que, y con la crítica que yo le hago a la economía de mercado. La alternativa, pues esto, una mirada hacia la izquierda que sería pues una, un inicio y una... Por decirlo así, una revisión también hacia la izquierda del propio marxismo, no hacia la derecha, que siempre que decimos revisión siempre nos vamos a la derecha. Una revisión hacia la izquierda del propio marxismo, porque no tuvo en cuenta las condiciones de vida naturales, incluso de la fuerza de trabajo, también ahí hay su límite, pero por supuesto no tuvo en cuenta encuentran las condiciones naturales de la vida... ...y su ciclo y su recuperación... ...eso es el problema ecológico que, que hoy estamos viviendo... ...en el capitalismo y también en la otra parte... ...eso no lo incluyó... ...ni tampoco los ritmos naturales de, de una sociedad... En su, ...en su reproducción permanente... ...eso es un, una laguna que había que llenar y desarrollar... ...para tener una economía propia... ...que sería una economía socialista o comunista... ...como queramos llamarle... ...pero basarnos de nuevo en que esto se va a perfeccionar... Que cada vez tenemos más instrumentos, los instrumentos vemos que continuamente fallan. Porque la esencia de la misma, que es quién toma las decisiones, no la conocemos. Y se toman las decisiones no para integrar la economía, sino para externalizarla. Por lo tanto, el punto de no es remedio. ¿Podemos pasar a la sí, sí, sí, sí. Hombre. Aparte de, de la macro y microeconomía. Eh, yo me, me gustaría saber mm, en el, el político caso que toquemos parcelas de poder ¿por qué medidas concretas se podrían hacer para que la gente mm, organizara su economía y, y la gente fuera dueña de, de sus propios medios de producción o de su trabajo. Que también, yo claro. creo que es Dentro de, de, este macro, de esta gigantesca macroeconomía, porque cada vez, yo creo que lo hacen, el, el sistema financiero lo hace más inaccesible, porque lo hace cada vez más grande, más las decisiones se toman, no se sabe nadie quién toma las decisiones, están ocultas, porque realmente nadie, nadie sabe realmente por qué determinadas materias primas tienen un precio y quién lo pone. Y, ni quién decide dónde hay una crisis, dónde hay una crisis y normalmente si hay un conflicto bélico, normalmente hay interés económico detrás porque también hay un problema que es que, que, es que la, grande, la gran potencia hoy día en el mundo que es Estados Unidos su economía en final está basada en, en la industria militar industria militar y en, y en la imposición de una, de una moneda y de, un, y de un mercado financiero que controla porque realmente, eh, si los americanos son una fábrica de, de deuda, de billetes, y nos los venden, nos venden sus papeles pintados, nos los venden y nos, y nos, compran, y nos compran nuestros productos y nosotros los vendemos al precio que ellos marcan. Entonces, ya a nivel pequeñito, pues si llegamos a, a, los, a los ayuntamientos, a la izquierda, qué medidas concretas, porque aquí lo que se trata también mucho es de que darle herramientas a la gente, darle herramientas para que, que sean trabajadores propietarios de sus medios de producción yo creo que es un poco la alternativa sin que esa gente tenga que claudicar ante el sistema financiero para iniciar un, una vida laboral porque aquí os doy cuenta que ya, el sistema capitalista eh, de los últimos años lo que ha hecho ha sido eh, trabajar para que nos endeudemos todos. Los países, las, las economías, la gente, o sea, ya eh, aquí en España pasa lo mismo, si quieres estudiaste que, que hipotecarte, pedí un préstamo, pasé un máster, todo vale dinero, y pasa como en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, la gente que estudia, cuando sale de la, de la universidad, le debe a los bancos por lo menos 5, 6 o 10 años primero de trabajo para pa pagar lo que ha estudiado. ¿no? Y al final aquí pasa lo mismo. Aquella gente que quiere montar un negocio tiene que pasar por el sistema financiero. El sistema financiero al final acaba trabajando para ellos. ¿no? Y a mí me gustaría medidas concretas pues bueno, que, que se podían dar como alternativa también a, a esas microeconomías. <risa> en las medidas concretas En primer Hombre, lugar tenemos que saber qué tipo de economía Porque toda economía es interdependiente ¿no? Exactamente. Y esta, esta economía tiene una interdependencia negativa O sea, por una parte no hace dependiente En el doble sentido de la palabra ¿no? Uno de otro y dependiente del el, el que tiene el poder económico Y la cúpide puede ser relativa eh. O sea, que no quiere decir que sea la última, no, no. No, era. pero yo creo, yo creo, por ejemplo, lo, lo que se ha hecho en Pedrin Madera, que es muy importante a la gente. Yo creo que la gran liberación de la gente es liberarse de la deuda, sobre sí. todo en este país, ¿no? En este país, la diferencia entre esclavos y no esclavos son entre los que tienen deuda y los que no tienen deuda, al fin de cuentas porque nos cuelgan el grillete de la deuda de por vida. A muchos, a muchos de nosotros ¿no? entonces si eh, la gente para vivir normal no tiene por qué hipotecarse, te le da esa, esa posibilidad, por ejemplo la Margarida pues, ¿qué han hecho? pues es o sea, que es fundamental, que la gente no pide préstamos para, para vivir en, un, en una casa que es que ya todos ya hemos asumido que para tener una casa te tienes que hipotecar 30 años pues quitarle eso también libera a la gente ¿no? o sea tenemos una sociedad tan borrega también porque tiene miedo, la, la deuda es miedo, la, el, el miedo a no poder pagarla. Y entonces, ¿qué, el, la, qué, yo creo que lo que hay que, un poco, y, y la ventaja que tienen los países socialistas, ¿no? o sea, Cuba, pues, tiene muchos defectos, pero los cubanos no le deben nada a nadie. El cubano vive como poco, pero no le debe, no tiene ningún panzo atrás. O sea, morirse hambre, no se muere. No tiene un coche, no tiene casa tampoco, pero tiene esa libertad. ¿no? Que dice, si mañana no quiero ir a trabajar, no voy. Y aquí no la tenemos. Yo creo que es una cuestión de, de concepto, de replantearse tanto el concepto del trabajo como el de deuda. Que también puede ser que estemos contaminados por una cosa cristiana. Me acuerdo cuando en Argentina le vendieron al pueblo que generar deuda externa era estupendo. Y se lo creyeron, ¿vale? Pues yo tengo deuda. O, por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho y que los partidos políticos prometen, vamos a combatir el paro. Si lo miras desde un punto de vista del sentido común, dices si hay paro, es que no hay que trabajar, que la cosa está bien, el problema la repartición de la riqueza. O pues, sea, ¿quién tiene crédito? Porque el dinero también es el crédito que tú le das a las cosas. Entonces yo empezaría a ir planteando qué es el trabajo, que si realmente el trabajo es algo que dignifica, como decían los protestantes, o realmente el trabajo es la capacidad de poder hacer cosas, que es la libertad en sí. Es vale, lo no, mismo no tengo dinero, pero puedo hacer cosas. O sea que piensan que si no hay dinero, la gente no va a hacer nada. Se va a dedicar a la droga y a ver la televisión. Que también puede ser, ¿no? El trabajo... Tú dices, yo también lo veo así, pero yo lo defino, ¿no? Como es una forma universal de, de la recreación de la vida. Y recreación en el doble sentido de la palabra. El juego ¿no? casi. ¿eh? Claro, la doble palabra. Recreación es que la vida tiene que recrearse, tiene que reproducirse. Pero cuando hablo de ser humano no me gusta decir reproducirse para que hagamos conejos, ¿no? Tiene que recrearse en el doble sentido de la palabra, ¿no? Pero es que la sociedad tiene que recrearse. Y es, una socia y es un trabajo colectivo que tiene que afirmar el trabajo personal como recreación y a su vez este trabajo personal colectivo permitir que la naturaleza viva también se pueda recrear por sí misma claro, es una, una, una autocomprensión global trabajar es una autocomprensión yo cuando hago algo y no sé por qué lo hago pues me siento un esclavo también. por lo tanto el trabajo tiene que ser autoconsciente tiene que ser otra dimensión del trabajo porque claro, si Sin estás más. haciendo continuamente algo que no entiendes, pues entiendes agotado y la mayor perversión es crear puestos de trabajo que no, creen, que no sirven para nada. Que no sirven para nada. No puede ser de gente en Holanda trabajando, metiendo plumas partes de una funda, que lo hacía la máquina de al lado. O que sea negativo incluso. O sea, encima de aburrido sea negativo. Negativo y o que, que no, la máquina de al lado la subía a un punto y hacía mi trabajo. Pero como el Estado lo que quiere es dar trabajo pues aquí estoy yo metiendo plumas parques en su funda. La eso ya total. es una perversión, pero eso lo está haciendo sí, ¿no? mucho a Europa. Así, no? claro. sí que, entonces, yo creo que el capitalismo lo que no quiere es que por la mañana te levantes y, y por ejemplo, si te, si te apetece ir a ver el amanecer, te vayas. Claro. Si te apetece escribir, escriba. Lo que el capitalismo quiere es que te levantes, te levantes con hambre. No, pues si además quieren que te, te palabra temprano. No, eh, te levantes no, no. Con hambre tanto. o con una deuda. O con una deuda, porque aquí se cuenta la Es verdad que, que tiene mucha culpa la religión, ¿no? o sea, las patrón La religión protestante, el eh, trabajo como obligación casi, ¿no? Eh, no sé qué isla era, era del Pacífico, que los nativos no trabajaban porque tenían el arroz del pan y solamente tíban, comían. Pescaban y se divertían. Y llegó un, un reverendo de protestantes y, como nadie iba a misa, ¿para qué iban a ir a misa? Si iban, vivían perfectamente. For, ah, pues porque cortó todos los árboles del pan de la isla. Y entonces les dijo: Si queréis comer, hay que trabajar. Y los puso estaban trabajar y los esclavizos. Y si nosotros no tuviéramos la necesidad de trabajar para, para comer, o, o, o no trabajar como trabajamos ahora, por ejemplo, que como dice Cuba, ¿no? si en Cuba, si quieres ser músico, eres músico y el Estado te garantiza los mínimos si, eh, si fuera aquí, aquí tienes que ser músico, pero tienes que trabajar y cobrar y venderte y a veces hacer música que no te gusta pero tienes que comer, ¿no? y aquí el problema de la economía está, es que todo cuesta dinero, todo para todo hay que ir a sistema financiero y si un día, que yo creo que la mayor libertad que puede tener un hombre eh, no tenés que trabajar pa para vivir, para comer, para dedicarte a lo que te dé la gana. En carna, te pedía la palabra hace un rato. No sería la solución. En carna, si me vais pidiendo si queréis la palabra y ya Con respecto a lo que habías planteado antes de el caso de Marina y todo esto, claro, son un ejemplo, la verdad que son, un buen tener en cuenta que han tenido mucho valor, muchísimo valor. Ha un trabajo que todos debemos reconocer. De todas maneras yo, bueno, considero que, que hablando de que lo que tú has comentado, que la gente tiene, tiene que ser propietaria de sus medios de producción, nos planteamos si, qué pasa con, por ejemplo, el petróleo, qué pasa con los medios de comunicación, qué pasa con los satélites, quién manda los satélites a la luna, quién hace los grandes proyectos de investigación científica, quién construye las carreteras, que son elementos que hacen falta. Entonces cuando nos hablamos de una microeconomía, eh, sí, yo creo que si lo que tratamos de crear como un pequeño espacio dentro del mundo en el que sigue regido todo el mercado, eh, está condenado eh, al fracaso, tarde o temprano, porque necesito los recursos que pues siguen dominados por los medios de producción que están en manos privadas. Eh, y luego también habría que plantearse si dentro o sea, en el intercambio que hay entre los medios de producción que pertenecen a esos trabajadores, también se rigen por el mercado, porque claro, ¿qué valor le damos a la mercancía? Porque si se siguen rigiendo por la ley de la oferta y la demanda, en, en realidad es que estamos cayendo en el mismo juego. Entonces, yo creo que la, la, la solución siempre tiene que ser eh, desde una perspectiva de mucho más amplia, algo mm, mucho más general y más universal. Y tú, demanda. Tú, tú, tú, tú. Sí, aquí hay varias También, cosas ¿Sí? Después, ¿Sí? Después tú, tú, tú. Ah, Bueno, ¿quién habla? Tú, tú, tú. ¿Ah, Sí, aquí hay varias cosas Primeramente, Cana ha dicho la ley de la oferta y la demanda Yo discrepo con eso sabes, Yo sé que hablamos siempre así El mercado no es la ley de la oferta y la demanda Si sí, profundizamos Es la ley ¿eh? de, una, de una competencia de demandas Yo voy a demandar producto Y el otro va a demandar dinero lo hemos puesto muy bonito. El lenguaje es el lenguaje de la clase dominante. Entonces, ¿cómo que oferta quién ofrece? Casi siempre ofrece el que tiene el poder, ¿no? ¿Y quién demanda? El que dé, no hace un favor. No, no, es una competencia de demandas. Demandamos dos y gana el que tiene más poder, <risa> evidentemente. Por lo tanto, nada de oferta, equilibrio de oferta y demanda. Eso es lo primero que quería matizar. Porque, otra, lo que hemos dicho del trabajo que estás diciendo tú, Pedro. Eh, se dice trabajar para vivir, ¿no? pero si es que el trabajo es la forma como la vida se recrea, por lo tanto hay una contradicción en la propia vida hay una contradicción en la propia vida el, y, y claro, nos disociamos Cuando nos sentimos gusto? pues cuando no trabajamos o trabajamos en aquello que nos gusta y mientras tenemos que vivir una vida conflictiva, cuando trabajamos haciendo aquello, aquella vida que no es la propia que yo le llamo no vida propia entonces hay un conflicto interno en la propia vida, cuando decimos hay que trabajar para vivir, porque es que eh, trabajo es universal, todo trabaja pero no trabaja con respecto a las condiciones óptimas de su reproducción, de su recreación. Ese es el problema que tenemos. Y otra cosa, en cuanto a las necesidades, todas estas cosas, si es que el sistema este, eh, que se basa, y además lo define, lo trae aquí en las definiciones ¿no? de, de Friedman, pero bueno, que también Keynes lo define así. Es como la solución de problemas con respecto a la escasez. Y eso lo dicen quien, no tiene, quien tiene todo, que es curioso. O sea, que se define la economía como la solución, ¿no? entre diferentes alternativas cuando hay productos escasos. Y viene de aquellos que no les falta nada. Vamos a ver qué pasa aquí. Hoy sabemos, perfectamente hoy, siempre se ha sabido, ¿no?, que... Muchas personas, con muy poco, se han sentido muy bien, no han, no han tenido carencia. Ya decía Sócrates, ¿cuántas cosas no me faltan cuando iba al, al mercado? <ríe> o sea que, en ese sentido, cuidado, que es muy subjetivo eso de la falta. Claro, entonces, ¿qué hace el capital? ¿Qué hace el mercado? Precisamente agudizar la experiencia de carencia, de falta, pero subjetiva. Por eso hay que diferenciar bien lo que es una falta real de una falta subjetiva. Yo puedo, entender, no no tener nunca suficiente, tengo el castillo de tal, tengo tal cosa y siempre me falta algo. ¿Y es tal? ¿Es legítimo? Pues no. <ríe> no, porque eso es precisamente un límite a la realización y recreación de la vida, sencillamente. ¿Por qué? Porque es que eso no es vida, evidentemente la vida. ¿eh? Vayamos al cuerpo, tiene sus límites. El problema es la subjetividad que se genera en el sistema por tener una subjetividad aislada, no cooperativa, no solidaria. Desde el momento en que estamos trabajando en una actividad solidaria y cooperativa, nuestra subjetividad se modifica. Entonces tienen un fin común y nos sentimos colaboradores y nos satisface en gran parte que se haga un trabajo común. Cuando estamos aislados y solos, lo queremos todos. Curiosamente, lo queremos todo. Pasa como los niños mimados. <risa> Cuanto más la edad más quieren y menos aprecian. Todo eso forma parte de la estructura del sistema. Por lo tanto, las necesidades subjetivas son parásitos que estamos viviendo en este orden social, son parásitos que están destruyendo la recreación de la vida, pero vamos, de, en todas las maneras, porque estamos muchas veces destruyendo países enteros para satisfacer esas necesidades parasitarias que le llamo subjetivas. Si no, el mercado no funciona. Claro, no funciona. Eso es lo que quería decir. Sí, yo quería decir también que se habla de economía de mercado libre, ¿no? Y, y al final es aquella economía que se acaba trabajando donde se pueda y consumiendo aquello que nos necesita entonces, no, lo que tenemos que ser conscientes es que todo ese mecanismo está en función de, de una clase que son las que tienen los medios de producción y tienen los medios para que, que tú necesitas para poder vivir esos medios están a su disposición, tú te tienes que acoger a sus reglas y por lo tanto no dispones de un trabajo que sería lo que, lo que dice Paco, no, que sería esa recreación de la vida que la vida orgánica la, lo hacen los seres vivos lo que hacen es recrearse y el trabajo sería aquella función donde nos realizaríamos pues, como seres como seres conscientes, como seres... Mmm, potenciales de, de, de una creación, como seres creadores, pero para eso se, tendríamos que realizar una sociedad donde se pudiera potenciar precisamente aquel, aquellas funciones que todos mmm, de alguna manera podíamos desarrollar como trabajo vocacional, como trabajo creativo. Eso sería la función que deberíamos de, de mmm, de promover para un futuro y que debería de. que se tienen los medios totales para poder realizar. Pero mientras un grupo humano disponga de todos los recursos y de todos los medios que los, que los demás necesitan, pues eso no va a ser posible. Entonces lo que habría que plantearse es que la economía está en función de una política, una política que es injusta. Y, y por lo tanto. No puede, no puede llevarse a cabo tal y como la vida es que esa recreación de de, de, de, sí. de aquello que se desgasta a la vez pues eh, se pueda se pueda reponer ese desgaste y esa reposición sean simultáneos. no sé tu nombre yo no simplemente comentar estoy en contra de uh, opinión que realmente eh, actualmente el sistema económico yo no quiero hablar de economía porque economía es un término más amplio o sea que para mí no existe economía de mercado sino existe sistema económico de mercado economía es eh, economía es una ciencia, etc. Eh, yo creo que al final el que, el que está todo, es el Freeman, que es el sistema económico de, de la oferta realmente la oferta es la que manda la que manda, no, no es la demanda la que manda. No existe el libro, la oferta, como decía Freeman, es la que quiere que mande que el sistema capitalista. Es la política, por ejemplo, económica que hizo eh, Riga, que hizo Margaret, Facher, etcétera, etcétera. Que es la oferta a la demanda, pasan de ella, que es actualmente lo que muchos economistas de izquierda quieren que se utilice, que es la teoría económica de Keynes, que es la de la demanda. Y Freeman es un metro, pero capitalista duro, ya es la de, de Chicago. Eso lo que has dicho. el, momento. el, el momento. problema está el en el palabra. consumo. El problema está en el consumo. Realmente nosotros mismos estamos dentro de la del sistema económico de mercado. Porque tenemos cosas y hay la oferta. Es que tenemos? Bueno, en vez de haber, por decir algo, siete móviles, tenemos un millón de móviles. En vez de tener tres pares de zapatos, tenemos un millón de pares de zapatos. Y es la oferta la demanda, no es, no es la demanda. Ahora, si la demanda diría, oye, yo quiero tres pares de zapatos, no quiero más, entonces jodemos, o sea, jodemos, a, a, a, al, al empresario o a, a, a, a, a la empresa que es la que nos ofrece, en vez de tres pares de zapatos, nos ofrece un asiento, asientos que nosotros compramos. Y es el consumo. Y, y Entonces, que la oferta que tiene, eh, la, la capacidad de ofertar que puede ¿tiene, Y tiene que haber un equilibrio entre la, entre la oferta y la demanda, que en este caso pierde la demanda. La oferta está por encima de la demanda. Que es lo que tienen los capitalistas, como utilizando mucho la de, de, de Chicago, como la de la Free. ¿Sí? Yo solo quería hacer dos, dos, dos apuntes sobre el tema que he hablado. Pedro, y de la, de la cuestión, es que no la veo compatible ninguna de las dos, la, la formación de, de un, yo por lo menos, de un núcleo pequeño, por así decirlo, duro, que, que esté un poco, que sea distinto a la economía eh, capitalista de mercado en la que vivimos y que tenga una en base a la dependencia o, o eso no, no se base, que se base en otros términos de cooperación, de dignidad de la persona y que eso está claro que en un principio tiene que ser pequeño pero su visión es muy amplia porque tiene toda... pero que, que el hecho de que sea pequeño como, como comienzo, como motor o como análisis interno siempre tiene que haber un núcleo pequeño fuerte y duro que no cambie y que lo que habla que, que la visión puede ser amplia o el trabajo hacer el, el duro y, y amplio pero eso se va haciendo de, desde el núcleo desde la base que no tiene que cambiar nunca de cómo quiere las cosas y eso cuando empieza el instituto eh, tú mismo o tú misma o la gente que tiene alrededor de lo que, que piensa igual que tú pero, no, la, el pensamiento surge de, de que ve de que ve las cosas que no están cómodas que es lo que dices tú que tienes que, que ver que, que la cosa es muy amplia pero que tiene y el trabajo tiene <risa> que ser desde, desde lo pequeño. Yo por lo menos lo veo No son incompatibles. Pero bien, eso. Me encanta. Te toca. Mm, que con respecto a lo que habéis comentado antes del trabajo y esto, quizás una de las medidas que concretas que había, había que plantear es poner todos los medios para que desaparezca el trabajo alienado. Todos los recursos deben dirigirse a que desaparezca el trabajo añado, como y, y a partir de ahí empezar a tomar consecuencias. O sea, en principio, y, y todo lo que esté en, en contradicción con esto, pues es que, es que no debería ser permitido. O sea, también no puede ser ilegal esto, ¿no? Porque entonces estamos poniendo la dignidad humana por contradicción ¿no? ¿no? Eh, eh, totalmente no, lo que nosotros llamamos leyes. Y, todo esto, ¿no? y por supuesto que el, que el principio tiene, puede ser pequeño, por supuesto que sí, ¿no? Pero es imposible que se mantenga si no hay... Si no, no, yo lo que estoy diciendo es que el hecho de ser pequeño y ser consciente en cada acción grande, en cada pensamiento grande, que, eh, yo lo que me refiero es que no se debe perder nunca. Y, eh, eh, y lo que decías tú es que verlo amplio pero desde, desde donde te está moviendo siempre. Si, si pierdes ese punto, ese momento es cuando el capitalismo hace contigo lo que quiere la claro, sociedad sí, sí, pero, pero que sin, sin olvidar que, eh, lo que puedes tener el... a lo mejor las ideas a lo mejor clara de, de lo que quieres hacer pero has perdido el núcleo el núcleo básico que te mueve a hacer las cosas diferentes a, a lo otro o, o con otras perspectivas es algo muy pequeño sí, que es más, que, que, que, que más grande a medida que vas trabajándolo pero sin nunca perder claro pero por ejemplo un pequeño un pequeña empresa que trata de existir sí, por eso dentro de la economía de mercado, al fin y al cabo el, el empresario también se está autoexplotando puesto que está dentro del sistema de mercado. Si sí, esa sí, cooperativa sí. se fundó en base a la explotación, a lo ¿no? mejor se explota, si se, se basó en base a otra serie de cosas <coughs> y no lo ha perdido todo, todo lo que le pueda llegar de la sociedad capitalista o que le presione, lo sabrá canalizar, si se creó adecuadamente lo sabrá canalizar de, de forma eh, que, que no caigan en ningún momento en la autoexplotación, ¿no? en la explotación a, a un tercer, en la explotación a su, su empleado o si sea, es cooperativa al resto de, de trabajadores y trabajadoras de, de la organización. Que, que en ese momento, claro, se tiene que plantear: me paso al capitalismo, rompo mi núcleo sí, que me había creado y me paso al capitalismo. Pero a ya, ya, ya, has, ya has perdido la visión. Sí, pues, Vamos a agilizar que, un poquito esto porque quiero hablar de esto y se tiene que ir, ¿no? no. Solo comentar con respecto a lo que dice Rubén. Eh, una empresa en el sistema capitalista no tiene más remedio que jugar con las herramientas capitalistas. Y, a, y además para sobrevivir. ¿eh? Y a veces tienes que hacer cosas que no te gustan y, y te sientas mal y tal. Y tenías que pelear con el resto de... Porque el capitalismo tiene esa virtud que nos enfrenta a todos contratados. ¿no? Y, y en ese sentido tiene una gran ventaja, porque es que estamos todos metidos en este río tal, y tal, y cómo lo giramos, ¿no? Por eso la pregunta de Pedro, de si cogemos pequeñas parcelas de poder, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Para liberar a la gente, para... parcelas de, de Es que es muy decisión, importante... Es que son de decisiones que puedes decidir si es que te incluye pues el cafeterí ¿Cómo hacemos que la gente la, a la fase que habló Tres o cuatro. con la base es que tienen que ser duras de, de hacer las cosas. No sí, forma que acaba, las palabras. Sí, de yo, yo creo que lo que hagamos de por, tiene de que de ser, de lo que hagamos tiene que ser cosas que sean para toda la sociedad, bueno, bueno, que, primero, primero, nos sirva, primero, que nos sirvan, que nos sirvan a todos, que no dividan a la, la clase trabajadora. Que muchas veces hay un problema que tienen los sindicatos, muchas veces que muchas veces su política se concreta o se centran en determinados sectores y tal, pero dejamos a otros aparte. Al final esto divide a la clase trabajadora y esto es un tema ahí a debatir, No, no yo quería responderte estoy de acuerdo con lo que has dicho. No, estoy de acuerdo. Claro que la demanda. Es que, claro que la demanda tiene, digamos, no toda la hegemonía sobre la oferta. Lo que pasa es que esa de, es, perdón, la, la, la oferta tiene la hegemonía sobre la demanda, ¿no? Pero claro, es la oferta, pero esa oferta no ofrece, simplemente. Va demandando algo que es muy importante para ella, que llamo yo el poder de disponibilidad universal, que se llama, ¿no? El dinero. El dinero, a diferencia de otras épocas, de otros modos de producción, da un poder sobre cualquier bien. No es lo mismo que cuando el señor feudal tenía su tierra y la tierra no, era, no se podía enajenar, sino simplemente heredar. Y el vasallo trabajaba allí. Pero ese poder es el que, por el que competimos todos. Por lo tanto, ese señor, a su vez que ofrece, está pidiendo lo que se necesita más dentro de la economía capitalista, que es ese poder de disponibilidad que no, no se remite a nada concreto, sino a cualquier cosa. ...es un poder universal... ...con eso puedo comprar un río, una fábrica... ...un camello, o un hombre... ...todo lo puedo comprar... ...y ese es lo que demandan ellos... ...claro, porque ellos ofrecen... ...aquello que necesitamos los demás para vivir... ...por lo tanto no tienen cogido... ...y le damos el poder más universal que hoy... hay ...en esta sociedad... ...que se llama dinero... ...¿por qué? porque puedes hacerte con cualquier cosa... ...cosa que no se podía hacer antes... ...por eso luchamos... ...precisamente, primeramente para tener el patrón de todo valor que es, el que, que es el que tiene el capital... ...que es ese dinero, que con eso se mide, no es, valor, no es simplemente un medio de cambio... ...es un patrón de valor del capital, se compara el capital consigo mismo por el dinero... ...no se compara por otra cosa y, y, y da acceso a todo tipo de bienes particulares, a todo... ...cosa que nunca sucedía, por lo tanto, la oferta tiene ese poder porque es lo que necesitamos... ...y por otra parte demanda aquello que también necesitamos nosotros que es el dinero, las dos cosas no le tenemos que dar aquello que nos da poder eso es lo que quería decir pero solamente un punto pero el dinero como tal existe pero no existe sí, porque sí. si yo tengo una propiedad realmente esa propiedad se puede cambiar por dinero pero si no, existe, no tengo esa propiedad luego no tengo dinero luego el dinero como tal es algo sí, <coughs> si, eso, si eso se sabe de, de, vamos mismo que Aine lo trabaja, pero es como tal, pero resulta que es lo que te permite adquirir cualquier pero, cosa, porque pero, es un consenso social, es un consenso social, no es algo que sea un poder concreto, con cualidad, pero es un poder, ese poder. Pero el dinero, pero el dinero como, como tal, yo creo que físicamente no es algo... Claro que no. Porque, por ejemplo, la materia prima es dinero, claro. y el poder está actualmente la materia prima... Por ejemplo, en los países de esta gente, de África. Sí, pero el dinero... el Pero dinero, claro, el problema es dónde es está la riqueza. Pero bueno, claro. el dinero. Pero bueno, sí, yo, yo no estoy diciendo que, que el dinero sea la riqueza real. Yo no estoy diciendo eso, sino el poder utilizado por un sistema que utiliza una convención, es una convención, es algo artificial, pero que eh, sin esa convención resulta que no podemos vivir. Mira por dónde. Es. Eso es lo que hay que eliminar, esa convención... a me toca ver si, sí, te, te to sí. y después hacer. ¿Claro? Sí, consumimos más cosas que no... Yo veo no, claro. <risa> <risa> lo práctico y, y siempre hay, hay que pensar cómo la gente puede trabajar sin necesidad de, de recurrir al dinero tanto, ¿cómo se recurre? En principio, evidentemente, esta economía que se plantea, bueno, si la queremos cambiar, todos los servicios básicos tienen que ser estatales. Tienen que estar en manos públicas. La, la energía, eh, eh, el reciclaje, eh, la, la, la, el transporte, eh, las carreteras, eh, la tierra en gran parte tiene que ser del Estado, la vivienda pública tiene que ser, tendría que ser mayoritaria, cosa que el, el Estado, digamos, pueda ofrecer a la gente sin necesidad de dinero. Y luego está, pues, nos están engañando desde hace mucho tiempo, desde, hace, desde que empezó la primera revolución industrial. O sea, hoy día, cuando se dice, hay, hay mensajes, oye, es que si tú plantas eso, que la gente no quiere trabajar. Y yo digo, es que a veces es que no hace falta que trabajen, ya trabajan las máquinas. Es que nos olvidamos de la falta de la mecanización. Hoy día lo que producían 100, lo producen dos. No, hace 50 años, usted iba a los arto armas de Vizcaya y había 30.000 empleados, 30, 40.000 personas. Hoy día producen más con 3.000. ¿Vale? Dice, es que no, no hace falta echar 8 horas. Es que no, por la mecanización que hay. Hay muchos trabajos que, que con tres horas o dos horas trabajaría todo el mundo. Y luego se, se podría dedicar a otra cosa. ¿Qué pasa? Que el capitalismo no quiere. Y a veces uno dice, se si trabajo, trabajos por, por tener a la gente. Para que la gente entre en ese círculo. O sea, yo te pago para que consuma, para que gaste, pero para que te endeude. Tú vas al banco y te doy una tarjeta de crédito para que consuma lo loco se lanzan la oferta, ¿verdad? Nos lanzan ofertas completamente de cosas que no nos hacen falta por nada. Pero nos lanzan la oferta y además nos dan el crédito. Para que caigamos, nos lo ponen muy fácil para que nos endeudemos. Entonces, yo creo que cuando tenemos parcelas de poder hay que pensar si mira, vamos a ofrecerle a la gente pues, que pueda trabajar sin necesidad de dinero, por ejemplo. Hay muchos bancos de tierra, bancos de espacio, de locales, banco el, eh, la administración tiene que ofrecer medios para trabajar sin necesidad del dinero porque claro aquí como habéis dicho, dicho el texto aquí para montar un negocio le tienes que dar a comer al, al que torquila el local tienes que empezar a, a pagarle al Estado tienes que empezar a pagar el préstamo que has pedido y el problema es que como te equivoques ya está muerto casi de por vida entonces yo creo que a la gente hay que dar la posibilidad de que inicie trabajo pero sin necesidad y la obligación de ganar dinero de forma sistemática en el primer día. Sino darle la posibilidad de equivocarse o de trabajar en lo que quiera, o si en vez de trabajar 10 horas o 12 horas como trabaja un autónomo o lo que haga falta, pues que a lo mejor con plan 4 horas puedas vivir. Pero eso lo puedes hacer cuando no tienes que pagar un alquiler, cuando no tienes que pagar un montón de impuestos, cuando no tienes que pagar una serie de gastos que, les, que el sistema te los impone. ¿Tal? El precio del no lo impone. Luego, como, como habéis dicho antes, pues bueno, te has dicho que el patrón es El dinero, como he dicho antes, son papeles pintados y el valor se lo dan ellos. Y nosotros. Y nosotros, claro, nosotros tenemos más remedio. Nosotros nos dicen, vale, con esto compra esto, te lo dan un papel. Los bancos ya no mueven dinero, ya no mueven apuntes contables, no existe el dinero en los bancos. A los bancos no, no, si, si, cuando, la mayor crisis de un banco es que se le el 5% de los, de los que tienen cuentas corrientes, saca un día el dinero. Lo bloquean, lo arruinan, porque no tienen dinero, no tienen capacidad, capacidad de, de devolver ese dinero, porque no existe. Pero otro sitio. Hay que ver fu la función del mismo, ¿eh? Hay que ver la función. Ah, lo, importante, lo importante es la, la función que tiene una cosa. No, ah, no entiéndanos el valor cualitativo que tenga, sino la función. Y estamos yéndonos hacia una cosa que no es la función. Pero bueno, sigue. Sancho, te he te, no, te no, perdona. Yo, perdona. Yo simplemente que <risa> que el valor del dinero, como un amigo mío, es el, ¿El problema del dinero okay. es no tenerlo. Bueno. O sea, ya luego tienes más, tienes menos, pero o sea, el dinero es necesario. Lo malo es no tenerlo. Tiene más tiene menos responde a los estados de ansiedad de los individuos en una sociedad? Que porque están alineados, por lo que sea, pero hay una ansiedad o porque, como tú decías antes, pues no hay una convivencia con la economía, con lo que pasa realmente. O sea, la economía realmente lo no más progresista, no tiene prejuicio de nada, porque es matemático. Y dice, me da igual que sea cristiano o que sea no sé qué, mientras... Pero nosotros no nos hemos dado. Me acuerdo de otro colega que, era de, que, que se había hecho muy religioso, cuando se había educado en ¿no? habían dado una educación de la hostia, y decía: Pero Sancho, si es que luego mi profesor Guay, el progresista, me llevó unos pantalones vaqueros, le dice: Este tío, que se habían hecho místicos. Porque al final de cuentas, sí que hay una cierta competitividad entre los individuos. A ver, quien. Ya da más con, con la sexual. Por ejemplo, de ahí, a ver quién se liga al tema guapo, al tema guapo, a no sé qué, no sé cuánto. Y el problema realmente es absorber una fe, una verdad. Si esta es la verdad, y aquí yo voy a demostrar por debajo que así sin querer. Y este decía: reconozco que la Unión Soviética me dio lo mejor, que no fueron las mejores épocas de mi vida, pero bien que me he venido a España a trabajar como un cabrón, a hincharme de alcohol por las frustraciones. Pero me compraba un coche me compré un móvil, no sé cuánto, porque luego en verdad estaba hecho un infeliz. Pero porque no se creía lo otro, porque creía en la verdad. En la verdad esa mística que parecía que tenía su procesador, que era estupendo. Sí, te toca sí. el eh, con respecto a lo que estaba diciendo de, de que la gente tiene que tener la posibilidad de buscar con un trabajo. Yo creo que para eso es fundamental tener el control de los medios, de, todo, de, de, de los recursos necesarios. Si no, de los medios, de, de todos los recursos necesarios para esto. Es que, o sea, sin el control, sin ese control, es que es imposible, es imposible. El, el, el, con respecto a lo que estábamos hablando antes también del dinero, que, que hoy es un patrón de valor, yo creo que lo que tenemos que encontrar es cuál es el auténtico patrón de valor. Reivindicarlo y, y defender. ¿Cuál es? Está, Nosotros sabemos cuál es el auténtico patrón de porque si no es el que tiene, cuál es, y, y yo creo que también con respecto a todo lo que estamos hablando, que muchas veces se confunde con el trabajo, eh, eh, como con, con una desvalorización de hay hay hay, hay mucha gente ¿no? que lo confunde con una desvalorización y general del trabajo. Y yo creo que al contrario, o sea, que una defensa precisamente de, de, de, del sistema que, del que tú hablabas, en el que, mmm, que tenemos que acabar con el trabajo alienado, es la revalorización de lo que es realmente el trabajo. El trabajo que es el, el necesario, necesario, pero eso necesita pues, una auténtica de la que luego solamente se da a través de, de una potenciación de la... De la, la, la eh, de la vocación, de la auténtica vocación de cada uno. ¿eh? ¿Te toca? ¿Tú ¿Conoces la teoría de que es artista? ¿Tú también? Ahora después si quieres te doy. Ah, bueno, bien. Sí, sí. sí. Que quería leer algo sobre Friema, precisamente. <risa> Dice, cuesta algo tener aire puro, al igual que cuesta algo tener otras cosas buenas que deseamos. Nuestros recursos son limitados y el problema de la reducción de la contaminación debemos comparar las ganancias y los costes. Por añadidura, la contaminación no es un fenómeno objetivo, dice. La contaminación no es un fenómeno objetivo. Lo que para una persona es contaminación puede ser otra para otra placer. Para algunos de nosotros la música rock es contaminación por ruido, para otros es placer y compara la contaminación de un tipo con lo otro. ...el verdadero problema no consiste en eliminar la contaminación... nos dice esta señor, sino en tratar de sentar la base de acuerdo... ...que defina el nivel de, de contaminación adecuado... ...un nivel en que el beneficio resultante de reducir un poco más... ...de contaminación apenas superase el sacrificio de otras cosas nuevas... ...viviendas, calzado, prenda de vestir... ...no habla a lujo, no habla a otras cosas sino a cosas necesarias... ...o sea, aquí se ve la falacia de su razonamiento, quería decir eso... Y otra cosa, ¿no? Es que, si es que no hemos olvidado con esto, las parcelas de poder y otra vez volver a la ley social que es dinero. Las parcelas de poder, estoy de acuerdo contigo, pero tiene que ser político también, ¿no? Por lo tanto, el problema económico se implica totalmente con lo político. Y lo político no da de sí si llama tampoco, ¿eh? <risa> Eso es otro problema que había que, había que solucionar, porque lo, lo político estamos viendo que llevamos continuamente van? ¿no? Bueno, un carrusel. ¿Eh? donde lo político está influenciado por lo político de fuera y lo, y, lo, y lo económico de fuera si eso no se soluciona porque es lo político autónomo aquí en España no tengo nada más que traer, que no lo he traído lo de las declaraciones de Jordi Sevilla cuando la crisis del 2008 aquello fue, vamos, tremendo ¿dónde está la autonomía de lo político? es que no vivimos en un sistema aislado vivimos en un sistema de interdependencia y de presiones impresionantes que son geológicas por otra parte, ¿qué materialidad tiene la Constitución o las leyes? Ninguna. Es una ley, una convención, en relación a la cual actuamos, porque ¿dónde está la materialidad de la Constitución? En el papel, ¿no? En el papel, ¿no? Eso es un papel. Entonces, es un papel ley. Se nos dice, esto hay que hacer, el dinero es esa parte que no se quiere decir, pero que es un papel ley, y se dice esto por eso, cuidado, que una cosa es la función y otra cosa es su materialidad, su cualidad y eso, como no lo tengamos en cuenta mmm, nos equivocamos permanentemente claro que el dinero no claro nada no, es una ley social una ley impuesta por un Estado y eso es lo que da poder precisamente el que tiene dinero, el Estado le da poder sencillamente, le da poder sobre el trabajo y como no lo veamos así, pues estamos diciendo ¿para qué sirve el dinero? no sirve ¿no? claro que no es una cualidad es un poder, una función social que está legitimada y sancionada por el Estado por eso, el que tiene dinero, pues tiene poder puede comprar trabajo, puede vender trabajo puede comprar esto puede... esa es la cuestión del dinero no hay que buscar más después puede servir de cambio, puede servir de atesoramiento puede servir de mil cosas llamar puso una relación allí inmensa no de funciones que puede tener, pero esa no la que ha dicho el tema, los recursos, pero también tenemos que partir de, que la, de la regularización del trabajo pero también tenemos que partir yo creo que mucho tenemos que partir de las grandes la grande empresas que realmente son las que hacen negocio porque quizás no para nosotros o un poquito sí pero quien lleva la peor parte es porque llegan a coger las materias primas los grandes recursos y los compran a como suele pasar con el tema de, de lo que son la, la producción de agrícola, que compran a los, a, los, de esto, a, los agrícolas, a los agricultores, que compran los tomates a 10 céntimos y luego te llegan a la plaza o al mercado abasto, donde sea y están a los euros. Yo creo que tenemos que también partir de, de eso y, y luego con lo que contaba Paco, que realmente es cierto, que realmente... Eh, <coughs> El sistema económico actual, yo entre comillas, no, no, no, no creo en el capitalismo, ahora no daremos la onda, no de capitalismo, el capitalismo puro y duro acabó a principios de los 20 con la crisis del 29. Yo creo que ahora necesita que un neocapitalismo que son los, los estados los que ponen leyes para que las grandes compañías son, son las que ganen. Actualmente, ¿quién cree qué, que qué, qué, las compañías se ven? Ninguna, llega a la banca, ¿cómo? Dinero. Vamos, dinero. O con sea, que más tienen, más allá, que no viene. Cuando, cuando, cuando antiguamente las grandes compañías, si, si una no era factible, pues a y se hundía así porque sí, por el simple hecho de que era capitalista o, o el por el capitalismo político, pero actualmente ninguna compañía se va a hundir. Y más si, le, si el Estado pone sus leyes, las leyes que me interesan esas compañías y si mete dinero, como, como pasa con el sistema financiero, el sistema financiero, ¿por qué no se puede medir? Porque todo los estados está... está Todos en endeudado. Todo el Estado del mundo está endeudados endeudado. Todo, todo el Estado rico del mundo está en endeudados Le deben a la banca, a toda la banca, pues mil millones, mil millones, mil millones, o milas, o cientos mil de millones, o millones de Sancho, te toca. Bueno, macroeconomía, la de de... Bueno, sí, Uno de los temas que no hemos tratado aquí ni ahora ha sido el tema de la planificación. Parece que el tema de la planificación se ha tratado solamente en los sistemas socialistas, pero es casi eh, propio del ser humano la planificación, porque... Eh, eh, nos damos cuenta que cuando vamos a realizar um, algo en nuestra vida, por ejemplo, nada más levantarnos, vamos y planificamos lo que vamos a hacer a lo largo del día, ¿no? no podemos hacer una cosa sin al azar, ¿no? Tenemos que hacer una cosa donde con, hay una compatibilidad de, de, uno, de unas acciones con otras, ¿no? Y de unos recursos con otros. Por lo tanto, es algo que debería... Um, Debería eh, eso plantearse a la hora de, de una auténtica economía como, o, como acción de, de llevar a cabo unos proyectos que realmente fueran humanos. Y dentro de esos proyectos humanos no debemos nunca descartar la acción del trabajo. Porque parece que aquello, el ideal es aquello de estar, yo hacer lo que yo quiera, no trabajar cuando realmente nos sentimos más nosotros mismos en esa acción de realización personal, en aquellos proyectos que, que tienen sentido, lo que, lo que pasa es que tú decías, ¿no? que nos llevan a cabo unas acciones que, que, no, que no nos satisfacen porque no tiene sentido, no, no, vemos, no vemos un fruto de realización personal y de realización colectiva. Pero en el momento en que eso se lleve a cabo, yo creo que será una transformación tan enriquecedora para todos que, que es algo consustancial al ser humano porque hay algunos mmm, escritores que incluso llegan a decir que, que todo es trabajo en la vida el, el hecho, por ejemplo de, de pensar estamos trabajando el hecho de, de, de, de, de, de lo que hace, por ejemplo, una mosca de, de, de donde se sitúa eso es trabajo también el hecho de, de, de potenciar por ejemplo la fe de un, de un creyente es trabajo luego todo en el ser humano es trabajo y por lo tanto es algo que, de lo que nos tenemos que sentir orgullosa lo que pasa, lo que pasa es que actualmente el, el sistema lo está capitalizando todo todo lo que hacemos lo capitaliza y, y nos convierte todo como en consumo. Aquello que tenemos que hacer es dar. Aquello que, que tenemos... El, el dar sea siempre para potenciar aquello que ellos necesitan, que el capital, es acrecentar siempre su capital, el dinero. El, el dinero de un capitalista no es mantenerlo en un banco, es acrecentarlo. Y, por lo tanto, si hace falta recursos de otros países, pues se explota y se, y se, y se eh, potencia, por ejemplo, un, un industria armamentista ¿no? o de otro tipo. ¿no? Por lo tanto, está jugando el capital con la escasez, con la subjetividad de cada uno. Porque, tú decías de los calzados, por ejemplo, ¿por qué necesitamos 10 pares de calzado? Porque ellos nos crean esa necesidad. Para que consumamos. Sin ese consumo masivo, el, el sistema capitalista se hundiría. Luego, tendría que haber una concienciación de que estamos acrecentando el capital con nuestra acción individual también. Todos, si nos pusiéramos de acuerdo en llevar una vida más austera, pues en necesitar un, un, un, llevar a cabo unas necesidades que fueran las justas. Con relación a lo que realmente es lo justo, pues el sistema también se hundiría. Lo que pasa es que tampoco es lo que planteamos. Pero no se si trata de hundirlo, ¿no? ¿Que no? <risa> <risa> Entonces, te digo porque también el ¿eh? te dice, pues no los zapatos. Te, te podían estar vendiendo la, las Puertas del Cielo, como se hacía antiguamente. que la gente trabajaba y usaba sus recursos y su tiempo para ganarse un, un sitio en el cielo. Y le di en cuanto a lo que has dicho de que, es verdad, nos gusta organizarnos, nos gusta organizarnos para conseguir objetivos. Lo que decía el Pablo Carbonell en la tele, dice, yo probé la heroína, pero vi que me mataba el gusanillo de hacer cosas y la satisfacción de haber, de haber hecho cosas que me gustan y haberlas hecho. O sea, por lo tanto, no mejor de programas, y, Pero no todo es organizar y cuantificable. Eh, uno de los fundadores del Juan 23, eh, Castilla del Pino, decía... La tolerancia a la ambigüedad es un síntoma de cordura. Que tenerlo todo atado es también una cuestión que responde al miedo. Sí, a la, a la, necesidad, a la, seguridad, claro, a la necesidad de seguridad inseguridad. Pero sí, psicológicamente es como se empieza... ¿Se le viene al sistema? El poder y la sociedad ¿no? el, el sistema como creando seguridad e inseguridad desde el principio de Maquiavelo empieza a manejarlo y lo... Puedes trabajar de un poco por los deseos del pueblo si o, quiere, o si no definir. por los temores. Las mejores religiones, las más guapas, te dicen que religión más guapa, son las que tienen los índices de miseria más grandes en sus países. Porque pueden. Porque no, yo era, con respecto al propio criterio del sistema, uno de sus economistas más relevantes y que además su contribución fue más importante para que se mantuviese, que es Keine. ...y salvó al capitalismo en un momento dado se puede decir... ...pero él opinaba lo siguiente, decía... escribió lo siguiente... Eh, ...por lo menos por otros 100 años debemos aparentar con nosotros y con los demás... ...que lo bello es sucio y lo sucio es bello... ...porque lo sucio es útil y lo bello no es... ¿Eh? ...o sea, tonto no era... ...la avaricia, la usura y la previsión deben ser nuestros dioses... ...por un poco más de tiempo todavía... Esto lo dice eh, uno que era un defensor del sistema, y lo dice del propio sistema, cosa que he hecho mucho de menos en los que cuestionan el sistema hoy día. Es que es importante, porque somos más papistas que el Papa, y yo creo que la crítica también debería poner por parte precisamente de nosotros mismos. Eh. Este es un defensor, y sin embargo se da cuenta perfectamente de eh, cómo se está trabajando. Cualquier cosa vale, cualquier cosa vale. Claro, por una cosa yo mmm, distingo siempre también, ya que hablamos de, de ambigüedad y libertad. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque no es lo mismo. Una cosa es la ambigüedad y otra cosa es la libertad. La libertad es un problema, no voy a meter ahora en eso, no es un problema metafísico, vamos a llamarlo así, no es cuestión de meterse. Pero hoy se está potenciando mucho lo de la ambigüedad, lo de la incertidumbre, y justo lo predican más, los que menos incertidumbre pueden padecer porque son los que tienen más recursos y más poder. La incertidumbre cuando se pierde un puesto de trabajo, cuando no se sabe si se va siguiendo, no es buena. ¿Eh? Cuando no se sabe si se va a comer los dos días, esa incertidumbre no son buenas. Pero claro, no. continuamente en que... ¿Eh? Sí. Ese, ese es el problema cuidado que ambigüedad y que certidumbre. yo para jugar bueno claro claro claro claro claro claro claro claro claro claro claro claro claro claro síntoma claro. de vosotros, no trabas, claro claro de cordura, claro como que es cal... el cielo, Pero claro no, incertidumbre, incertidumbre. claro claro es claro claro Claro, claro juego, como juego. Pero que no me metan en tiendas nunca. No, no me metan la, con, la razón, con mis derechos. Que ambigüedades con mis derechos no quiero. La razón, como dice la internacional, claro. ley ha de ser. Claro, y, una buena razón. y como abstracción es un juego, sí. pero ley ha de ser. Además, una buena, un buen orden es el que te hace libre, el que se autoordena. Un mal orden es el que es ordenado. ¿Mm? Ese es el otro sí, sí, otro problema es de los sistemas abiertos, órdenes abiertos y órdenes cerrados. Resulta... ¿eh? Que las órdenes que llamamos cerrados son generalmente abiertos porque se autoordenan Y autoordenarte es el libre. Y las órdenes que llamamos abiertos eh, son los que no pueden ordenarse porque te están ordenando. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y forma parte también del pensamiento eh, económico. Eh, abierto no es intercambio simplemente. Es lo que yo he dicho muchas veces. Cuando nos estamos intercambiando cañonazos y tiros, pues hay intercambio ahora. ¿Estamos abiertos? <ríe> de eso nada. Cuando hay un intercambio de mercancías donde yo te doy 10 y el otro recibe 100, pues también intercambio. ¿Eso es abierto? No. Eso es una apertura de un orden ¿eh? sobre otro, ¿eh? o sea, un cierre de un orden sobre otro, que se quiere autogestionar y el otro no puede autogestionarse. Todos esos son debates que están pendientes y que debemos de plantearlo en el nivel económico, de cómo desarrollar una economía donde sea libre, se autoordene. Quería sus propias sus posibilidades. Porque ¿quién es más libre? ¿Aquel que es dueño de su futuro o aquel que su futuro no es, no es dueño del mismo? El capital quiere ser dueño de su futuro. El trabajo no. Veremos. Esa es ambigüedad. Esa es la que yo no quiero ¿eh? Para jugar todas las que queramos. las demás no. Si parece, vamos, terminando, ¿no? Sí. Que en ese sentido creo que también es importante la planificación porque... Um, si se, hay que producir lo que realmente necesitamos. Entonces, si se deja eso con eh, es, es, es, es total libertad, porque libertad realmente, tal y como estamos hablando, es imposible eh, que, que, um, que la economía se dirija a eso, lo que estábamos hablando de la transformación de la vida. Es necesario planificar eh, lo que se cultiva, lo que se produce, eh, tiene, que, tiene que ver con ¿no? Pues nada, lo yo, Bueno, yo quería también decir otro término que es propio de este sistema: es la instrumentalidad. Todos nos sentimos como instrumentos a, a, a, la, a la utilización del capital. Yo creo que también en ese aspecto que reflexionar un poco cómo, que como mercancía, que nos tratan a veces para. Somos instrumentos, ¿no? Y, y, y, no, y nos debemos rebelar contra esa utilización de, del ser humano. ¿Tú bien? Bueno, remarca eso, que, que somos instrumentos y nos hacen creer que somos libre. libres consumiendo. consumiendo la con y te creerás y El Ahora sigue, sigue siendo más instrumentos. Si libre, ¿Te, no ¿Te, no te mando el servicio. Sí, sí, sí. pues, pues, bueno, pues, muchas gracias. Gracias.